De oreo, un mundo de oreo, un mundo de oreo, un mundo de oreo, un mundo de oreo con galletas, con galletas, con galletas, con galletas flotando en crema, flotando en crema, flotando en crema, flotando crema, imagina, imagina, imagina, imagina todo este sabor para ti todo sabor para ti, todo este sabor para ti, todo este sabor para ti.